Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela, y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, en el video del día de hoy, eh, quiero hablarles acerca de un libro que es uno de mis favoritos en lo que va del año. Me tardé bastante en leerlo, pero fue mi acompañante en una etapa muy eh, importante en mi vida. Y lo disfruté bastante, a pesar de que lo dejaba y luego lo retomaba y así. Es un libro que de verdad me gustó bastante. Entonces, la verdad, les voy a contar un poco de la historia de este libro y hablarles de, de, del, del libro y de lo mucho que me gustó. Lo conseguí con una chica que estaba vendiendo pues sus libros, ¿no? Y pues me llamó mucho la atención por la portada y por, como pueden ver, eh, brilla. Es una edición muy bonita Ya vi creo que una nueva edición de este libro No está tan bonita como esta Creo que en otros videos ya les había hablado de este libro que lo había comprado Y me resultó bastante interesante saber que la persona ni siquiera le había hecho... O sea, no tenía rasgos de haberse leído, ¿saben? Como que lo cuidó tanto al, al transcurso de haberlo leído Que ni siquiera le hizo de que le dobló una, una hojita o un rayoncito Y pues amigos... Está lleno de posting y pues sí hay muchos rayones aquí porque la verdad me gustó mucho, mucho me gustó. Entonces ya quiero hablarles del libro para ya no hacer esta historia más larga. Este libro nos habla acerca de la vida de Sor Juana, toda la vida desde que es una bebecita hasta que llega al convento de monjas de San Jerónimo y todo lo que ella pasó en la... Pues en ese momento toda la información está recopilada de diferentes personas que conocieron a Sor Juana Desde que estaba chiquita hasta pues ya un poquito más grande, ¿no? Hay muchas cosas, muchos temas en los cuales habla en el libro que realmente resultaron muy muy interesantes Nos habla desde que estaba muy niña y con quienes estaba viviendo eh, cuando ya empezó a crecer un poquito más y era una niña muy muy diferente a todas las niñas de su edad Que le gustaba hacer muchas cosas totalmente diferentes y muchas de las personas lo veían muy raro Porque no era normal que una niña de esa edad mmm, leyera cosas de, no sé Cosas que los niños a lo mejor no estaban para esa época acostumbrados a leerlas Está en la época de la secundaria en donde nos habla de que a ella le gustaba mucho escribir poemas y había una clase a la cual a ella le gustaba, entonces entregaba como que escritos o poemas o cosas de ese tipo. Y los mismos profesores, en este caso una maestra que le tocó impartirle clase, se asombraba bastante de todo lo que ella era capaz de escribir. O sea, tal vez hasta le preguntaba de que, oye, pues, ¿dónde lo conseguiste? O ¿dónde le, ¿De dónde lo sacaste? ¿O quién te lo dijo? ¿O cosas de ese tipo? Y ella siempre era como de, pues yo lo escribí. Yo me senté, lo escribí, lo, lo pensé mucho y lo escribí. Y se asombraban tanto porque, pues como les digo, en, este, en esta época no era... Um, no era como muy común ver a los niños, o al menos a las niñas, um, verlas introducidas en esta onda de la escritura, la lectura, que les gustará? Pues esto, ¿no? Porque, por, por otro lado, a los que eran como mayor conocidos, por eso eran los hombres. Estamos viendo varias etapas de su vida, también de, de sus abuelitos, de sus hermanas, de las personas que, con las que ella estaba conviviendo. Eh, también vemos muchísimo esta, estas situaciones en las que son clasistas, eh, personas racistas, porque a, eh, a lo largo de la historia vemos a personas eh, de color, que trabajan para ciertas personas y las tratan bastante mal. También vemos el machismo dentro de toda esta historia. Me sentí muy incómoda al leer estas partes de que eh, pues eran muy machistas con las mujeres. Inclusive podemos eh, también leer una parte en la que una mujer es abusada por su marido porque pues sí, o sea, es mujer, es su esposa y ella tiene que hacer lo que él tiene que hacer. Entre otras cosas, ¿no? De que se mantenga callada, de que no haga ciertas cosas. Y también vemos que en esta época está muy, muy, muy marcado las clases y también lo que tienen que hacer las mujeres, ¿saben? Hay una situación que me gustó me, me gustó mucho conocer, ya que vemos a Sor Juana conviviendo con otras personas, porque ella en su, un poquito más uh, grande, ella tenía que ir como a unas reuniones donde había mujeres. O sea, es tipo de que, no sé. La selección, por decirlo así de alguna manera Ella tenía que ir a ese, a ese lugar y tenía como que venderse Y ahí quien dijera, ¿sabes qué? Esa morrita me gusta, tráemela eh, Se ponían a platicar y si el chavo le gustaba O sea, así ya de ella se la llevaba y se casaba con ella y así y a ella no, o sea, a ella le gustaba convivir con ese tipo de personas, pero para platicar, ¿saben? Inclusive también eh, llega otra parte del de, de libro en donde a ella le gusta jugar ajedrez y muchas de las personas le preguntan que por qué sabe tanto. Y se asombran porque, como les digo, no estaba bien visto o al menos estaban acostumbrados a ver que a una mujer le, le gustara tanto el estudio, que le gustara... Eh, que fuera muy intelectual, que le gustara leer de por sí también la molestaban mucho porque se la pasaba metida en los libros eh, y hay unas, uh, como algunas frases que me gustaron también de referente a que se la pasaba metida y viviendo en los libros hay una parte en la que me llama mucho la atención que hay una mujer que le hace plática y le dice oye pues es que tú qué esperas eh, o sea cuáles son tus expectativas, no? porque normalmente todas las mujeres tenemos de que crecemos, eh, vamos un rato a la escuela, después aprendemos cosas de la casa, lo, como lo básico. Y después buscamos a un hombre para que pues se queden en la casa, tengamos hijos y ya. Y ella era como de, no güey yo quiero estudiar, yo quiero seguir aprendiendo cosas, yo quiero de que viajar, yo quiero esto y aquello y así. Y muchas de las personas la veían de que rara. Pero esa rareza llamó la atención de muchas personas, de la virreina, de reyes, de presidentes, de un montón de personas que eran muy importantes en esa época eh, de, porque querían verla, querían conocer cuál era la chavita que sabía un montón de cosas, inclusive para ella, para entrar a cierto lugar, no recuerdo ahorita el nombre, pero para entrar a cierto lugar ella le tuvieron que hacer un examen para ver si realmente ella sabía lo que decía. Entonces, ella estaba como de que nerviosa y así. Y ella, eh, pues con todos todo y nervio, pues fue y aplicó como el examen. Porque era un examen oral. Y le empezaban a preguntar un montón de cosas. Y aprobó. Después de ver que le limitaban muchísimo el querer aprender. Eh, pues fue así como dijo, bueno, está bien. De la única manera en la que puedo aprender cosas es estando en una iglesia. Entonces, voy a ser monja. Y fue así como... Llegó, llegó primero a una a un convento de monjas no le gustó se fue a otro aquí hay una parte en la que dicen que ya que Sor Juana ya estaba enferma cuando estaba allá en San Jerónimo y le mandan a esta personita para que pudiera o sea pues para que la atendiera, no y era una niña hay muchas cosas aquí que me gustaron realmente eh, no sé creo que todo toda la temática que hay en este libro del racismo, del machismo, del, del clasismo, o sea, un montón de situaciones que um, que ahorita en la actualidad ya se ha cambiado un montón y se, y se agradece mucho, pero antes era muy feo porque te obligaban a que te casaras y si realmente eso no era tu, tu vocación, te obligaban. Y ahí tú tenías que ir y ser, eh, pues a lo mejor ser abusada por tu esposo, ser golpeada. Inclusive también vemos aquí que entra mucho lo de la iglesia, que estaba mal visto, que tú no te casaras. Este es un libro que de verdad, si tienes la oportunidad de leerlo, de verdad, léanlo. Es una joyita. Al final del libro eh, hubieron cosas que no me gustaron mucho, como me hubiera gustado conocer un poco más acerca de de cómo vivió sus últimos días en San Jerónimo. En la parte última viene una cronología de toda la vida de Sor Juana Inés, entonces está muy muy muy interesante, la verdad es que sí vale la pena que ustedes lo lean y eh, pues no sé, esta edición De verdad les digo que me gustó mucho Y este es uno de mis libros favoritos Y ahora sí, ya me escucharon fangirlear Y era, ya era un libro Del cual yo quería hablarles, pero quería como eh, Tener en mente Todo lo que quería hablarles Eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado Aquí abajito en la cajita de descripción Les dejo todas mis redes sociales para que vayan Y me sigan, nos vemos en el siguiente Video, adiós